Hola, soy Arnaud, enólogo de la viña Hortfiel. Ahora te quiero presentar un vino increíble. Un vino que te va a sorprender. Es el top de la línea de Hortfiel. Se llama Hortfiel. Es un Cabernet Sauvignon de, de Cauquenes de uva orgánica, biodinámica. Es un vino increíble, elegante, complejo, concentrado, que va a acompañar todo tipo de comida. Así que la verdad, disfrútalo, bébelo, enjoy.